10 y 41, estamos en nuestro segmento SANA porque hoy vamos a hablar sobre un tema de salud también y de repente usted lo ha vivido después de una agradable, contundente cena de Navidad, la indigestión, nos despertamos de mal humor, dolor de pancita, de repente lo vamos a conversar con Pierina Papadopoulos, ella es nutricionista y nos va a hablar sobre cómo tratar una indigestión después de las fiestas navideñas. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. Cuéntanos, eh, en fiesta los peruanos comemos bien. Sí. Es una ocasión en la que compartimos con la familia. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al ingerir cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, ¿qué tipo de combinaciones no se deben hacer? Bueno, Navidad ya pasó, pero se viene Año Nuevo también. Así que hay que tomar en cuenta esta fecha tan importante. Claro que sí, Jorge. Bueno, ante todo, hay que eh, tener en cuenta que es una fecha muy especial. Y nosotros uh -huh. como peruanos nos encanta comer nuestro panetón, uh -huh. nuestro pavo, nuestro recalentado ahora que ya pasó Navidad. Claro. Pero Pero... Eh, lo importante no es dejar de comer, prohibirnos o sentir culpa, porque eso es algo que comúnmente se tiene en estas épocas después de haber comido de todo, ¿no? Mm -hmm. Sino saber la proporción específica e importante que debemos de consumir para cuidar nuestra salud. Podemos consumir paletón, podemos comer pavo, podemos comer ensalada, pero lo importante es cuidar las proporciones, ya que eso obviamente puede desencadenar una reganancia de peso, puede desencadenar también problemas de salud, si esto claro. se extiende por largo tiempo, Jorge. Mm -hmm, perfecto, está con nosotros también, Piña, Noemí, mamá, Mamani, desde estás? Cusco. Sí. Hola, Noemi. Hola, Pierina, ¿cómo estás? Un saludo desde Cusco, te saluda Noemi. Tengo una consulta, porque, a ver, eh, sucede seguramente en muchos lugares, ¿no? Come algo contundente, ya sea un pavo, ya sea un chicharrón, y después dicen, me tomo o un anisadito, o me tomo algo para <risas> que digiera rápido. ¿Eso funciona? Eh, ayuda los test digestivos, sí. Ayuda a los sanizados, el té de muña, todos los que son test digestivos ya que tienen enzimas activas digestivas que van a ayudar a, más que todo a que pueda la digestión correr un poquito mejor. Mm -hmm. Pero hay que tener en cuenta que cuando se come muchos carbohidratos también eso no es bueno para nuestra salud. Entonces, claro. definitivamente, Noemí Jorge, eh, las proporciones, ¿no? Es muy importante cuidarlas. ¿Cuáles son las proporciones perfectas para una cena? Ya no de Navidad, ¿no? sino De Año, año nuevo. nuevo. ¿Cuáles son las proporciones? Claro, o sea, eh, no excederse en el consumo de bebidas alcohólicas es muy importante. Uh -huh. Tener en cuenta que hay bebidas, obviamente, que tienen mayor por porcentaje de, de alcohol, como por ejemplo el boca, los, los tragos cortos. Uh -huh. Y hay bebidas que son nutricionalmente, nutricionalmente hablando más saludables, como por ejemplo el vino, que tiene antioxidantes, que tiene vitaminas y de Dicen alcohol. que es bueno hasta para el corazón, ¿no? Claro es lo que que se sí, dice por ahí. sí, el vino es muy bueno el para el exceso. En claro. Entonces, eh, tomarlo de forma moderada, sí. Efectivamente, y respecto al panetón, aquellos que son amantes del panetón, pues podemos eh, consumir hasta la octava parte. ¿no? Eh, tener en cuenta que la mantequilla también es una grasa, eh, la mermelada también es un carbohidrato. Entonces, tratar de consumir el panetón solo, si es que se puede. Uh -huh. ¿no? Y el chocolate, por ejemplo, el chocolate de taza que es delicioso, consumir el chocolate que es cacao al 100%. Ese cacao, por ejemplo, chuncho, que es de Cusco, Noemí, justo donde está. ¿eh? Ese cacao uh -huh. eh, no tiene octógonos. A diferencia del cacao de Tarapoto, de otros lugares, ese cacao es sin octógonos, lo podemos uh -huh. consumir con panela o con stevia, o con algún endulcorante, pero y con leche deslactosada o leche Laya. Entonces, estamos hablando que nuestro chocolate caliente es bajo en calorías y es riquísimo, ¿no? Claro, Noemí, tienes que enviarnos ese cacao desde Cusco, por favor, ¿ah? ¿eh? Sí lo voy a hacer delivery sí por favor que eh, eh, aparte que es delicioso nuestro cacao peruano y tiene mm. muchos antioxidantes tiene hierro mm. es nutricionalmente hablando es muy saludable para nosotros entonces claro. sí podemos incluso ahora hay muchas opciones de panetón saludable panetón integral panetón Ay, con frutos del bosque uh -huh. eh, panetón con frutos secos ¿cambiar un poco entonces claro el que panetón sí que consumimos. claro que sí y uh -huh. obviamente el pavo el pavo es un es un este una prote Proteína eh, magra es una proteína muy buena a diferencia por ejemplo del chancho que tiene partes muy grasosas el pavo es saludable entonces podemos consumir nuestro pavo horneado que es una tradición pero siempre es? con ensalada o con ensalada y con nuestra porción claro. de arroz no hay ningún problema correcto y cero culpas porque obviamente todos todos sienten culpas después de las fiestas y definitivamente pues eso es algo que no se recomienda recordemos que la navidad es una vez al año no es todos los días eso, y es eso importante cierto. compartir sí. en familia y disfrutar eso es lo más importante. Y después, seguir los hábitos, ¿no? Tratar de cuidarse, siempre llevar un equilibrio que es lo más importante. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. Pirina ¿alguna recomendación adicional, por favor? Porque se claro vienen que fiestas sí. de fin de año. <ríe> sí. Y para muchos significa esto reuniones con los amigos, de repente, ¿no? Noches desenfrenadas, tal vez que no es lo recomendable, pero que les hacemos? <ríe> Tenemos dos noches desenfrenadas de Noemí. Pero sí, bueno, mira, para, para la cena, eh, sí, está excelente un té digestivo como una muña, una eh, manzanilla, menta. Eh, un té digestivo es excelente. Un anizado también. Eh, respecto al año nuevo, pues, es una vez al año también. Hay que disfrutar, pero siempre hay que tratar de cuidar nuestra salud. Por ejemplo, si es una persona que tiene diabetes, que tiene una enfermedad que... No puede tomar excesivamente, hay que tener conciencia de nuestra salud, pero Bien. no hay que prohibirnos, no hay que tratar de cuidarnos y mantener un equilibrio. Entonces, mi recomendación general, cuidarse en las proporciones, si se puede eh, consumir, por ejemplo, en vez del panetón alto en octono, elegir un panetón, por ejemplo, eh, más saludable, integral, ¿no?, eh, con ingredientes más naturales, mejor tratar de no consumir la mantequilla, la mermelada, que esos, esos, esos uh -huh. complementos siempre son eh, como que se dice como dañino si se aumenta la dosis, no uh -huh. en las proporciones obviamente excesivas, y la ensalada, pues colocarle un poquito de ensalada, hay muchas ensaladas ahora en Navidad que son deliciosas, espectaculares. Por ejemplo, en Navidad yo he consumido mi ensalada bien rica y en vez de la mayonesa, yo me preparé un yogur griego tipo, tipo este, mayonesa y estuvo espectacular, ¿no? Muy bien. Y el arroz árabe, pueden consumir de todo, pero como les digo, con chicos, con moderación y los test. Los test son muy importantes para la digestión muy bien. y. Consumir las bebidas, obviamente, con moderación también. Muy bien, sí. todo con moderación. Pierina, gracias por estar con gracias, nosotros Jorge, aquí encendidos. Noemí. Pierina Me Papadopoulos, hace, nutricionista, ya lo saben, amigos. Hay que consumir de todo, sí, pero con mucha moderación. Y Noemí, esperamos que nos envíes ese cacao de Cusco que es realmente uh -huh. tan espectacular y beneficioso <ríe> para la salud de todos. 10.49.